A mí me gusta BTS, pero... ¿Aprender coreano? ¿Para qué? Es un idioma inútil, ¿no? A menos que vivas en Corea. Es un país muy pequeño. Mi familia ni sabe dónde está Corea. ¿Qué es esto? ¿Cinco razones para aprender coreano? te vas a suscribir a mi canal? ¿Ahora? ¿Te gusta K-Pop? Sí. ¿Cuál es tu grupo favorito? BTS. ¿Te gustaría entender lo que dicen en sus canciones sin traductor? ¿Alguna vez te has imaginado hablar con ellos en coreano? ¿O quieres ser una idol de K-Pop como ellos? ¿Te gustaría ser famosa en Corea? Hmm. Sería genial si fuera una estrella de K-Pop como Blackpink. Si quieres ser una cantante o actriz famosa en Corea, tienes que saber hablar coreano. Imagínate, una coreana va a México, o Perú, Colombia, Argentina o España con el sueño de ser una estrella de la música latina, pero ella no sabe nada de español. ¿Crees que va a triunfar como cantante? Claro que no. Pero si hablas coreano, cuando tengas una oportunidad de ir a una audición de K-Pop o hablar con tu grupo favorito, cuando todo el mundo grita en español Te amo, qué guapo, serás la única persona que lo dice en coreano. Y tu idol te responderá pensando que eres una chica inteligente y bonita Incluso en las audiciones te recordarán más fácilmente y podrás sacar un buen resultado Hablar con BTS en coreano Ser un idol de K-pop Nunca había pensado en ello, pero suena genial ¿Has visto alguna serie o película coreana? ¿Alguna vez has oído hablar de Misha, Etude, Tony Mori o Innisfree? Misha y Tony Mori, sí son marcas de cosméticos coreanos. Cada año más gente tiene interés en Corea. No solo en la música coreana, pero también en el maquillaje, la moda, las series televisivas y películas coreanas. La ola coreana se está expandiendo en todo el mundo. Cuando hay más demanda de los productos coreanos, más empresas coreanas exportan sus productos y trasladan sus fábricas al extranjero. Necesitarán trabajadores que hablen coreano aparte de su lengua nativa. El español es tu lengua materna. Tienes mucha suerte. Últimamente, muchas empresas coreanas consideran Latinoamérica un nuevo mercado potencial. Cada vez más empresas como... Daewoo, Hyundai, Samsung, LG, Bosco, STX... Son empresas de Corea. Están buscando gente que hable coreano y español ambos. O coreano y portugués. Por eso, ahora más coreanos aprenden español. Más que antes, como tienen muchas ventajas y saben español. ¿Así? ¿Coreanos aprenden español? Además, no hace falta vivir en Corea para trabajar en estas empresas. Podrás trabajar en una oficina o fábrica en tu país, estando con tu familia y amigos. Hmm, no suena mal. Es verdad que Corea es un país pequeño con menos habitantes en comparación con otros países gigantes, como China, Estados Unidos, México, Brasil... Pero el idioma coreano no es tan inútil como piensas. Hay casi 80 millones de personas en el mundo que hablan coreano, y muchos coreanos viven fuera de Corea, trabajando, o estudiando, o van de viaje a otros países cada año. El año pasado, más de la mitad de los ciudadanos viajaron al extranjero más de una vez. De momento no se puede viajar libremente por el COVID, pero por eso los coreanos ahora tienen tantas ganas de viajar. Cuando se acabe todo esto, aún más coreanos viajarán a los países extranjeros y las industrias del viaje y turismo crearán muchos puestos de trabajo. Pero no se sabe si acabará la pandemia, ¿no? Sobre todo, España es uno de los países más populares para visitar a los coreanos. También cada año más coreanos planean sus viajes a México y Sudamérica con mucho interés en estos países. Como ya hablas español fluido, si hablas coreano, habrá también muchas oportunidades para trabajar en la industria del turismo. Coreano se considera menos importante que otros idiomas como inglés, chino, español, francés, pero esto es la verdadera razón por la que necesitas aprender coreano. Hablar inglés ya no es una ventaja como todo el mundo aprende inglés hoy en día. Hay mucha gente que lo habla muy bien, pero yo ni siquiera hablo inglés. Para ser más competitiva, tienes que aprender un idioma que poca gente sepa hablar, como coreano. Recuerda, hay casi 80 millones de hablantes nativos de coreano. No son tan pocos, pero hay muy pocos extranjeros que hablan coreano. Ahora ya muchas empresas coreanas están buscando gente que hable los dos idiomas y más empresas buscarán gente cada año. Antes de que muchos coreanos empiecen a aprender español, aprende tú el coreano y podrás conseguir un trabajo más rápido que ellos. ¿Te gustaría tener un novio coreano guapo? ¿Novio coreano? Sí, sí, sí. O ¿Una novia coreana guapa? ¡Novio coreano guapo! Dejaste un comentario en YouTube el otro día, quiero tener un novio coreano, ¿no? ¿Cómo lo no sabe? Sé que es lo que quieres. Es guay. ¿Pero en qué idioma vas a hablar con tu novio coreano? ¿Inglés? No hablo inglés. ¿Español? ¿Qué pasa si tu chico ideal solo habla coreano? ¿Vas a buscar a otro chico o vas a aprender coreano para comunicarte con él? Si fuera tú, yo aprendería el coreano. Y aunque conozcas a un coreano atractivo que hable español A él le va a encantar si aprendes coreano e intentas decir algo en el idioma cuando hablas con él Cuanto más sepas hablar coreano, será más fácil tener un novio coreano